¡No es de clandestin! ¡No es de clandestin! La situación es muy. crítica. Realmente, la vida no es fácil. Los militares nos fatiguan. Nos subimos. Nos sentimos. El tiempo de vida es muy alto. Sobreviven en el monte Gurugú, en Marruecos, a unos pocos kilómetros de la frontera con España. Aquí esperan el momento de cruzarla, de saltarla. En las últimas semanas lo han intentado más de 600, lo han conseguido unos 70. La mayoría de este grupo son de Costa de Marfil, huyen de la guerra, muchos otros de la miseria. Mais ce que je demande à l'Union Européenne, ils n'ont qu'à dire, à les Espagnols, ils vont dire à la Gordia, pardon, si on rentre, la Gordia, pardon, si on rentre, ils n'ont qu'à nous laisser, on va aller. Ce que Dieu va nous donner, on va manger ça. Mais il ne faut pas, ils vont nous faire sortir, ils vont nous donner à les Marocains, ils vont nous tabasser comme des chiens. Enfin, les Marocains nous prennent comme des chiens ici. En esta zona de Marruecos, la violencia contra los migrantes subsaharianos se ha duplicado en cuatro meses, según Médicos sin Fronteras. La policía marroquí, nos cuentan ellos, peina la zona a menudo. Yo no sé si la comunidad Nacional puede ver lo que estamos le expliqué si la comunidad Humanitaria puede ayudar un poco. Pero los marroquíes nos tapan hasta que realmente es terrible. Sí, gracias a Dios, otros llegan a sobrevivir. ...me duele, la plupart, ah. me disparan... ...que son cosas que no son buenas... ...nos no somos las no mujeres como ellos... ...bueno, hay cosas que son justas por eso... ...mieres mucho". Algunos acaban a 140 kilómetros... ...desterrados a Usta en la frontera con Argelia... ...allí viven confinados en lo que llaman la FAC... ...la universidad... ...protegidos también de la policía... ...no entra allí, casi nadie lo hace... ...una especie de tierra maldita llena de heridos y de inmigrantes... ...que lo volverán a intentar o lo harán por primera vez. Los chavales no tienen más remedio que intentar saltar la valla... ...como lo están haciendo, como hicieron en el 2005... Eh, ...saltando en grupo cosa que no quieren hacer... ...lo peor que pueden hacer y ellos lo saben. Si esa valla, con la estructura que tiene... Eh, ...la pusieran en cualquier sitio de la Unión Europea... ...para cazar pájaros una red para cazar pájaros, estaría prohibida, pero aquí la ponen para cazar personas. Y una trampa que resulta mortal muchas veces. ¿no? Una valla doble, de 6 metros de altura, unida por un entramado de cables de acero a la que eliminaron las hojas cortantes en 2006 para evitar lesiones graves. Esta es la última barrera entre África y Europa. 12 kilómetros de hierros y alambres pensados para frenar la inmigración irregular que espera al otro lado. En Marruecos, una oportunidad para saltarla. Es uno de los 14 muros que dividen el mundo. El propósito para cada vez más número de inmigrantes subsaharianos desde mayo. Lo primero que hay que plantear es que el inmigrante no está entrando por un paso fronterizo con una documentación correcta. Está, está violentando, violentando la frontera de un país que es soberano y que tiene que defenderla. Y no, viene, y no, vienen, y no vienen pidiendo permiso o que se le abran la puerta, sino vienen asaltando la valla. No es venir de bien venir creer, un sueño, y... Los que esperan en el bosque lo alcanzan. Desde arriba, cada día, con los ojos. Ángela Gallardo Bernal, RT España.